Bien, debo confesar que este no era un tema del cual yo hubiera decidido hablar, pero como íbamos a hablar de los dos últimos libros que publicó Unión Editorial, entonces no tengo más remedio que torturarlos con el método de la economía política. Que, pero este libro, eh, eh, eh, eh, eh, en mí, tiene una larga historia. Lo publicé por primera vez en 1993. ¿no? O sea, como ustedes pueden ver, o sea, cuando yo era joven... <risa> que, que es mucho decir y, y fue fruto de las interminables discusiones que habíamos tenido en el S.A.D. entre los aprioristas y los partidarios de un método más hipotético-deductivo al estilo Karl Popper ¿no? eh, entonces eh, la idea central del libro eh, que yo no, no modifiqué hice en todo, en todo caso algunas aclaraciones la idea central del libro es ver de qué modo se, puede, eh, se pueden sistematizar los puntos de la Escuela Austríaca de Economía como un programa de investigación. Y esto ya es una dificultad porque mm, eso quiere decir que tenemos que ver qué es esto de programa de investigación. Eh, esto de programa de investigación es eh, una terminología que el famoso Imre Lakatos, paréntesis, este gran filósofo de la matemática y filósofo de las ciencias, húngaro, nacido en 1924 y que después de muchas vueltas en su vida termina siendo en los 60 ayudante de Karl Popper en la London School of Economics y que luego desarrolla una especie de propia metodología de las ciencias naturales, basado, sin embargo, en Karl Popper, cierra paréntesis, <ríe> Imbrelácatos en 1965, en un simposio eh, en Inglaterra, no recuerdo qué ciudad, eh, que, eh, que hoy, está hoy está publicado, nunca fue traducido, está publicado en inglés, en inglés, en un libro que se llama Criticism and the Growth of Knowledge, eh, que es un simposio interesante porque lo abre, eh, del 1965, ¿no? Sí, que lo abre Thomas Kuhn, ¿no? el, el famoso historiador de la ciencia que aparentemente habría dicho cosas que a Popper no le gustaban demasiado, lo abre Thomas Kuhn, el simposio, le responden algunos epistemólogos, entre ellos, nada más ni nada menos que, Popper, Lakatos, si mal no recuerdo, también, Watkins, Margaret Mar Masterman, etc. Y lo cierra Thomas Kuhn respondiendo muy amablemente, al mejor estilo Harvard Scholar, a las objeciones presentadas. ¿no? Así que, by the way, entonces este, es una, este, este simposio es una muy buena manera de ver cuál era el pensamiento de Thomas Kuhn, porque está su ponencia y las respuestas. ¿no? Bien... Eh, Imre Lakatos eh, eh, manda por escrito su ponencia y su ponencia la, la llama precisamente la metodología de los programas de investigación científica, que viene de una, una expresión que ya había utilizado Karl Popper que se llamaba la metodología eh, de los eh, de los programas metafísicos de investigación, cosa que lamentablemente no aclara mucho, simplemente sola, por ahora solo les quiero decir que Lácatos, aunque trata de distanciarse de, su, de, de, de Popper, mantiene mucho de su terminología. ¿no? Eh, no es este el momento de explicar en detalle el pensamiento de Lácatos, porque además hacer eso es imposible sin una reseña previa de Popper y de, y, y de Thomas Kuhn, lo más importante que podremos decir por ahora es que Lakatos considera, y esta es la gran, no es, no es que fuera una gran novedad después del debate entre Popper y Kuhn, pero, pero eh, fue el que lo dijo de una manera muy muy clara, eh, que la metodología de las ciencias naturales, él no estaba hablando de metodología de las ciencias sociales, eh, en la metodología de las ciencias naturales hay un núcleo central teórico que es a priori. ¿En qué sentido a priori? En el sentido que deriva, bueno, esto es Popper, deriva de conjeturas que no emergen del testeo empírico. El testeo empírico es posterior. Entonces, toda ciencia natural tiene un núcleo central teórico a priori. El ejemplo que era Lácatos es, por ejemplo, el sistema newtoniano ¿no? y los ejes centrales de la mecánica newtoniana. ¿En qué sentido a priori? Que, contrariamente a la versión habitual, que nos dice que un, cayó una manzanita y entonces Newton vio. ¿no? no, no es tan simple. En realidad, Newton había hecho un largo trabajo de ensamble teórico entre Galileo y Kepler. ¿no? Bien. Entonces, tenemos un. Y, y, y mejor no remontarse para atrás. ¿no? Tenemos un núcleo central. Eh, a priori, eh, pero luego eh, para defender al núcleo central contra posibles objeciones, hay una segunda instancia en los programas de investigación que son, que él la llama hipótesis ad hoc. Ad hoc quiere decir para esto, o sea, hipótesis que tratan de defender al núcleo central de posibles objeciones. Y de, de esto derivan ciertas predicciones. que sí entrarían en lo que podríamos llamar empíricamente testeables. Por ejemplo, ustedes saben que eh, el cometa Halley viene de un astrónomo que trabajaba con... No, no el cometa, el nombre es cometa Halley, viene de un astrónomo que trabajaba con Newton, que se llamaba Halley. Cuando Halley ve que hay algunos desajustes en el sistema astronómico de su maestro, dice no puede ser y entonces postula la existencia de un cuerpo celeste, expresión que todavía se usaba en esa época, que explicaría las desviaciones. ¿no? En ese momento, en la época de Newton, eso era una predicción este, para defender la exactitud del núcleo central. Y bueno, es muy conocido el ejemplo, todos sabemos que finalmente el, el, el Halley este, el cometa, pasó eh, justo exactamente cuando Halley lo había previsto. Entonces, en los núcleos centrales a priori, al intentar defenderlos de posibles objeciones, pueden elaborar predicciones que sí serían empíricas. Pero entonces, de esto que estoy diciendo, lo que quedó latente en la comunidad... Eh, eh, bueno, comunidad viene de un nombre, de, viene de un término de Thomas Kuhn, que es comunidad científica. ¿no? En la comunidad epistemológica lo que quedó latente es entonces una muy inteligente manera de combinarlo a priori con lo empírico no digo que esto sea fácil ¿eh? pero queda como una idea latente de cómo combinarlo a priori con lo empírico eh, no, no, no es momento de introducirnos en que esto no se crean que fue la panacea para las dificultades en las ciencias naturales sobre este punto eh, el asunto es que si ustedes van a algunos epistemólogos que vienen de una economía más neoclásica, van a ver que con esto, sin que Lácatos nunca dijera nada al respecto, con esto algunos economistas neoclásicos dijeron, bueno, eh, posterior a Friedman, ¿no? dijeron, bueno, con esto queda solucionado el tema de, eh, el, el famoso tema de si la economía es empírica o no, porque podríamos decir que pero esto, esto, más bien, vuelvo a decir, es algo que se empieza a decir en los economistas neoclásicos. Eh, Roger Backhaus, que es un famoso epistemólogo de la economía, eh, lo ha desarrollado esto sistemáticamente en, en un libro al respecto. ¿no? Eh, entonces podríamos decir que el modelo de competencia perfecta es el núcleo central a priori y luego hay hipótesis ad hoc, ¿no? como puede ser, por ejemplo, la economía de la información, de las cuales se, puede llegar a, se pueden llegar a desprender algunas predicciones empíricas. Las predicciones empíricas, en el caso de ser contradichas por la experiencia, no falsean inmediatamente el núcleo central, no, no, no es una falsación inmediata, se puede seguir trabajando en el núcleo central. Y además Lácatos ya había aclarado que los núcleos centrales pueden tener, comillas, compromisos metafísicos, qué quiere decir esto, que en los núcleos centrales puede haber filosofía, mucha filosofía que no está como tal en su método dependiente de un testigo empírico pero que se puede introducir en el núcleo central eh, y colaborar con la elaboración teórica del núcleo central cosa que ya había dicho Popper también Popper había dicho que hay muchas teorías metafísicas en el sentido de filosóficas, historia de la filosofía que han colaborado con los núcleos centrales de las ciencias naturales. El ato, comenzando por la filosofía griega, el atomismo, el, el, el, eh, la noción de potencia en Aristóteles, eh, incluso Popper llega a hablar del, del neopitagorismo cristiano medieval como una posición filosófica muy muy importante, elaborada fundamentalmente por Nicolás de Cusa y que es lo que influye totalmente en Copérnico. ¿no? Bueno, esto es un detalle de historia de la ciencia muy interesante para que vean que la historia de la filosofía y de la ciencia están muy unidas, y, y, pero la virtud que tiene la Catos es de sistematizar de, ya, ¿no? de un modo novedoso esta relación entre filosofía, núcleo central eh, y las predicciones empíricas que se puedan hacer a partir de aquí. ¿no? Entonces, esto lo tomaron muchos economistas neoclásicos, pero los austríacos casi nada, excepto Mario Rizzo, en un artículo de los 80, ¿no? donde le empieza a decir ¿y qué tal si ponemos a la praxeología como núcleo central? Y ahí quedó. Y no, no, no tuvo mucho, mucho, mucho resultado el asunto. Mi, mi intención con el libro... Ya les digo, esto, cuando era joven, ahora con mi cerebro viejo ya no lo podría hacer, fue decir, bueno, vamos a, a aplicar esto a la escuela austríaca. ¿no? Citándolo a Mario Rizzo, por supuesto, etcétera etcétera Bueno, esa fue la intención del libro. ¿eh? Ahora pasamos a, vamos a pasar a ciertos detalles, el día de hoy y el viernes. Pero esa fue la intención del libro. Porque cuando. eso es lo que no tuve. lo que consideré prudente no comenzar a decir. Cuando Clácatos realiza todo esto. De, está intentando conciliar a Popper con Thomas Kuhn. Entonces, a mí me parece que la gran ventaja que tiene acatos, en vez de ponerse a discutir apasionadamente con Kuhn, como hace Popper, sí. es reconocerle eh, el factor de historia de la ciencia. O sea, Kuhn había dicho que, eh, eh, desde el punto de vista de la historia de la ciencia, las grandes teorías de las físicas trabajan con paradigmas, esto es, con proposiciones teóricas que se consideran a sí mismas, o mejor dicho, los científicos, autoevidentes, axiomáticas, este, eh, con plena certeza, etcétera, etcétera. Bien, que no admiten falsación. Bueno, eso desde el punto de vista histórico. Entonces es como si Lácatos le estuviera diciendo a Kuhn: No, no, listo, ya nos has convencido de eso. Es cierto, tomamos la idea de que eh, en la ciencia hay paradigmas. Lo que ocurre es que. Lo que yo estoy diciendo, dice Lácatos, es que esos paradigmas constituyen el núcleo central de los programas de investigación. Lo que ocurre es que Lácatos cambia la terminología. Ya, ya no llama paradigma ni utiliza la terminología de Kuhn, sino que utiliza la metodología de Popper. Dice, el núcleo central son hipótesis no falsables, dice, por convención, no quiere decir que hayan ido a un congreso, por convención de la comunidad epistemológica que espontáneamente las considera no falsables. Thomas Kuhn había insistido tanto en los factores históricos de la ciencia que tuvo un párrafo que fue muy escandaloso para el época y que fue lo que ocasionó tantas discusiones. Dijo, los cambios de paradigma se deben a cuestiones psicológicas, a cuestiones sociológicas, pero no racionales. Incluso llegó a decir, es un cambio irracional de convicciones. Okay. Retrospectivamente, cuando tú analizas finalmente el final de la bibliografía de Kuhn, etcétera, etcétera, te das cuenta que cuando Kuhn quería decir racional, quería decir eh, era algo similar a algorítmico. ¿Está? Y lo que Kuhn estaba diciendo es que los cambios de paradigma responden a una psicología de la percepción del paradigma. ¿Está? Eso Thomas Kuhn lo llama, lo llama no racional. Sin embargo, en escritos posteriores vas a ver que cambia un poco la terminología. Dice, yo estoy en contra de que en la filosofía, en la historia de las ciencias, nos manejemos con la racionalidad solamente algorítmica. Dejando la idea de que esta captación del Gestalt forma parte de lo que Retrospectivamente podrías llamar una especie de intuición de la conjetura, de una nueva conjetura. Ahora, eso en Lakatos también está. Finalmente, si las predicciones comienzan a ser sistemáticamente falsadas, y acá viene el problema, en determinado momento el programa comenzaría a ser empíricamente regresivo. Y ahí podrías poner al núcleo central en un cajoncito, y empezar a cambiarlo. ¿No? Lo que ocurre es que acá es difícil explicar Lacatos sin Feyerabend, porque viene su amigo Paul Feyerabend y le dice bueno, pero no estás dando ninguna norma de cuándo eso se debe hacer, en qué momento, y, bueno, y viene todo el debate, Lacatos feyerabend ¿no? eh, Por eso dije desde el principio, bueno, es difícil explicarlo a Lacatos solo, sin este contexto, pero es lo que estoy tratando de hacer para explicar un poquito el objetivo del, cuál fue el objetivo del libro. ¿eh? Comenzando, entonces, el libro tiene tres eh, primeros capítulos eh, eh, donde eh, primero explico a Popper, luego a Lácatos eh, y luego tomo de Mises, de Hayek y de club ciertos elementos para, este, para constituir este núcleo central en la escuela austríaca. ¿okay? Eh, luego tengo un cuarto y quinto capítulo donde hablo de los problemas de la hermenéutica, de la fenomenología en la escuela austríaca, pero en ese momento el tratamiento de esos temas fue retrospectivamente, en mi opinión, muy corto, muy limitado. Que eso es, Ese cuarto y quinto capítulo es lo que yo más seguí estudiando después. ¿no? Eh, lo que fundamentalmente yo, yo había leído y, y estudiado era Popper, Lakatos, Mrs. Hayek y Mahlub. Toda la parte de los fundamentos filosóficos de la economía en cuanto a lo que podríamos llamar la unión entre escuela austríaca y eh, filosofía continental, que es todo el tema